¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy te voy a enseñar a hacer moños con listón. Muy fácil y muy sencillo. ¡Vamos! Lila Tochi. Al principio colocaremos boca abajo el lado derecho de nuestro listón. Después haremos estos dobleces diagonales, más o menos con esta inclinación. Tiene unos alambritos en los bordes lo que hace fácil el acomodo. Aplanar así en las esquinas para que no se te mueva. Vamos a ir dándole vueltas como en espiral. Todas las vueltas van a ser del mismo largo. Y vamos a hacerlo de esta manera. Los bordes tienen que estar paralelos a los otros. Pero sin encimarlos. Y que estén muy juntitos. Así. Y más o menos tiene que ser un cuadradito. Justamente por el centro de tu cuadrado vas a comenzar a unir a pellizquitos el moño. Así. Aquí vamos a amarrarlo con curly, pero antes de hacerlo vamos a ir abriendo nuestro moñito para acomodarlo y que al momento de amarrarlo bien ya tenga una buena forma este está volteado pero nada más hay que retorcerlo poquito y nos quedará así estíralo este que quedó arriba nada más hay que llevarlo hacia abajo retorciéndolo no pasa nada. Estirarlo y retorcerlo. Y ahora sí, está listo para ser amarrado. Te puedes pedir a alguien que te ayude a amarrar el moño. Y si no, dale una vueltita antes para que no se te mueva. Lo amarraremos así. Y por la parte de atrás le haremos dos nuditos más para que quede muy bien amarradito. Incomodamos poquito y ya podemos cortar los sobrantes de curly. A menos de que te sirvan para amarrarlo. En las puntitas vamos a hacerle un bonito corte. De esta manera. Doblaremos justamente a la mitad. Y ya quedó listo. El siguiente moño que vamos a hacer... Es uno de tres vueltitas para este moño. Yo utilicé un metro y medio de listón y lo vamos a ir acomodando exactamente igual que el primero. Queden muy juntitos y paralelos, no encimados. Y a darle vuelta como en espiral, acomodarlo. Y así más o menos tiene que quedarte. No importa que no sea perfecto. Igual desde el medio lo vamos a ir armando de pellizquitos. Justamente en el centro. Y lo acomodaremos abriéndolo igual. Hay que ayudarnos con los dedos. Este igual lo pasaremos para abajo. Nada más hay que retorcerlo un poquito para acomodarlo. Y al de un lado también para que quede derechito. Amarramos el centro. Con una vueltita así. Para que no se nos mueva. Y ya podemos darle dos nuditos para que quede bien amarrado. También podemos cortar un pedacito de listón. Doblarlo justamente por la mitad y ponerlo en esta parte para cubrir el curling y que no se vea. Lo podemos pegar con una gotita de silicón y listo. Así queda. Y queda con un mejor terminado. Para este lacito sencillo, utilicé medio metro de listón y es mucho más fácil de hacer. Nada más tenemos que doblarlo justamente por la mitad, así. Y tomando en cuenta eso, lo doblaremos de esta manera, diagonalmente, que queden del mismo largo los dos lados, y a pellizquitos lo armamos, este lo pasamos para atrás, lo acomodamos un poquito, lo amarramos. Le hacemos dos nudos en la parte de atrás. Acomodamos. Hacemos unos cortecitos aquí para que se vea más bonito, a pesar de ser sencillito. Y se va a ir bailando. Adiós. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos, estrellita.